Ah, si piden, se los van a dejar a la puerta. Si es Fono Copete, pues en este caso, sí. WhatsApp Copete, todo. Eh, ahí la gente dice: Ya vamos a pedir al. Pídete al 2304, pum, pum y baja el. Disculpando, ojalá no haya 2304 ahí. Porque... Eh, pero, pero más o menos ese es el sistema, ese es lo que quería contar, ¿no es cierto, Fernando? Ese es más o menos lo que quería expresar. Así es, no, bueno, no, no se publica en ninguna parte, pero están las redes sociales, los whatsapp internos de los edificios, que, que es otro mundo aparte, eh, y por ahí eh, se entregan la información y se publicitan. Pero hay de todo, ¿eh? fíjese que una vez yo estaba ahí una compartiendo con unos amigos y también hay, venden comida, por ejemplo, le compran a alguna gente, vende comida también. ...piden ahí mismo en el edificio comida, postres, comida... ...y, y es que es un mundo impresionante Fernando... El que, sí. se, ...el que se vive ahí es un mundo impresionante... ...porque me acuerdo que nosotros estábamos ahí a una hora de... ...a las 5 o 6 de la tarde... ...y el propietario dijo hoy le voy a pedir a la vecina que baje unos postres... ...y le escribió y bajó como cinco tipos de postres y vendía postres... Y a la puerta se los pagó todo, y llegaron sí. ahí país de limón, pirámide, todo, todo ahí en la mesa del Oye, Es que no sé si, eh, así es. No sé si vieron ayer una nota de televisión Noticias donde están vendiendo comida al interior del vagón del metro. Están vendiendo comida al interior del vagón del metro, ensaladas y fruta fresca y ponen una mesita dentro del vagón. Ponen una mesita en el vagón y venden, me acuerdo que era piña en un vasito al interior del vagón. ...con mesita puesta. No, sé si la, la cosa de la regulación... ...de las fiscalizaciones compleja. ...y en un mundo donde hay 5.000, 6.000 departamentos... ...me imagino, Fernando, que... ...no hay ninguna posibilidad... ...de fiscalización de parte del edificio... ...además que no tiene ninguna... ...autoridad para hacerlo, digamos. Y a eso habría que agregarle... ...que en la, en la pandemia... Y, y, ...y no solamente en este tipo de edificios... ¿no? Se, ...se crearon muchos... Emprendimientos eh, por necesidades eh, se perdieron los trabajos y cosas por el estilo a, a todo nivel en, en Santiago. De, de manera que no es de extrañar que a alguien, a, a, a alguna residente, se dedique a hacer tortas o, o sándwich de cóctel o cosas por el estilo y, y los distribuya y los publicite a través de claro, la PYME. Se mantuvieron de, del con la PYME. Del edificio. La PYME se conservó eh, más allá <ríe> de la pandemia. Fuera, fuera, no, lo que pasa es que acá hay un tema, estamos en crisis económica, eh, hay un tema de los empleos eh, complejos, pero es que el problema es que estos negocios son rentables. Hay mucha gente que hace estos negocios y que no quiere salir a trabajar porque no tiene que moverse de la casa, eh, tienen horario libre no tienen que inscribirse en el Instituto de Salud Pública, no necesitan pat no necesitan aprobación eh, eh, sanitaria, eh, no dan boleta. Entonces, finalmente, es negocio redondo. Es negocio redondo. Entonces, mucha gente que hace esto no tiene ningún incentivo para dejar de hacerlo. Fernando. A nosotros nos, nos corresponde, nos corresponde con, controlar lo, lo, eh, el tema de lo, los olores, la, la, la contaminación claro. eh, de, de los vecinos, porque si se ponen a preparar comida, obviamente, ligerito, no, no, no llegan los reclamos, etc. pasado, etcétera. claro, y, y, y, ten, y, y, y, y, y tenemos que, y, y, de, de, de, de todas maneras... Son, son son temas que, que, que nos corresponden, ha, ha ido ha ido variando bastante el, la, la, la gama de, de funciones de la, de la administración, pero eh, es lo que nos corresponde, es lo que nos corresponde. Y sabe que Fernando nos llegó un nuevo video, ¿eh? nos llegó recién a nuestro chat de denuncia, un nuevo video desde el interior del edificio, ¿cómo se vive esto? Veámoslo. Imagínate, Acá no es la imagen, el sonido habla por sí solo Sí, imagínate que el sonido de un teléfono ¿Cómo será en vivo? Porque lo que estamos escuchando es el sonido que agarra el teléfono En vivo ahí, usted podía hacer la fiesta en el pasillo Digamos, ahí la fiesta en el pasillo A ver, esto es una situación dramática Y una situación que eh, Mucha gente que vive ahí Que compró hace mucho tiempo atrás Y que está vendiendo Nadie compra más. Nadie compra Aquí nos escribe un televidente y dice, eh, yo vivo años en este edificio, uno del terror, estoy vendiendo pero nadie quiere comprar ahí, la plusvaría se fue al piso, el alcalde ha venido y créeme está encima, pero se hace poco, la intervención policial, lo, los mal portados son extranjeros y comercio ilegal, de, qué horroroso, de todo tipo, imagínense que en mi edificio viven 3.450 residentes, ¿Ah? ...está sobrepoblado, los ascensores pasan en mantención... ...tengo muchas historias, justamente estoy... ...bueno, no puedo ir porque van a saber quién es... Eh, ...bueno, la verdad es que es un tema... ...pero yo quiero insistir, ¿eh? Eh, yo creo que aquí estamos... Eh, ...frente a, por lo menos, la desidia de la autoridad... Eh, ...que hubo acá, no tiene nombre, ¿no? ...y en algún momento tienen que responder por esto... ...en algún momento tienen que responder por esto... ...gracias Fernando... Gracias Natalie, gracias Paulina. Sí. Cambiamos de tema 11 a las en 9 con Y tenemos que encontrar una solución. Los responsables pueden finalmente dar cuenta, pero hay que encontrar una solución para, esa, para esas personas que viven ahí. Estamos junto a Daniela Pieratini, eh, quien es eh, periodista del departamento de prensa para conocer la segunda parte de esta denuncia y de este reportaje en profundidad, donde se utilizan niños para. Eh, ...pedir limosna, ¿no? Eh, Daniela, danos entonces... Eh, ...cuéntanos de este reportaje que vamos a ver. Hola, ¿cómo están? Bueno, tiene que ver un poco con lo que ya estaban hablando ustedes, ¿no? Un, un, un tema donde... ...yo creo que hay dos tipos de migrantes que han llegado a nuestro país. Unos que vienen a aportar, vienen a trabajar... Eh, ...vienen a sacarse la mugre... Eh, ...escapando de su país... ...y vienen otros directamente... ...a lo que veíamos, ¿no? En Estación Central, a no respetar... ...pero también a impartir ciertos delitos que ya han pasado en otros países como Colombia, Perú, Ecuador. Estamos hablando de personas que utilizan a niños para pedir limona en las calles. Imagino que ya todos lo habrán visto. Esto partió el año pasado. Eh, había uno, dos. Hoy día en todas las comunas, en todas las ciudades, en varias regiones hay denuncias Y la Fiscalía ya está investigando una trata de personas, una posible trata de personas para trabajo forzado, donde se utilizan niños para mendigar. Lo que descubrimos en esta segunda parte... Eh... Bueno, es terrible, porque se conocen entre todos, lo que sí descubrimos lo seguimos durante días, se conocen entre todos, operan en distintos sectores, principalmente en el sector oriente de la capital, y lo que descubrimos es que viven además en, la, en, en el mismo galpón ubicado en el centro de Santiago, entonces hay un cierto modo de operar que ellos tienen, donde hacen transacciones al final del día del dinero que recaudan, que es bastante, ¿Qué? pero además en ese mismo galpón... Todos operan de la misma manera, que tiene que ver precisamente con eh, esta utilización de menores. Una verdadera banda. Bueno, es algo que tiene que investigar la fiscalía, pero uno podría decir que sí, es un centro de operaciones porque todos se dedican a lo mismo, Eso. tienen la misma manera de operar, se comunican entre ellos, las transacciones entre ellos eh, son prácticamente durante toda medio, la noche. Y los niños, o sea, Los niños como mercancía. Como mercancía. Vamos pero, a ver la nota, Daniela. Vamos a ver el reportaje que hicimos para el departamento de prensa.